Sí, es normal, es normal, no es normal, bueno, en la bulla del día, bueno, ayer eh, me tocó como trabajar en la producción de, de, un, de una cobertura que se hizo de los indios, eh, que de la transmisión de los indios lo contra los un metro anoche, y todo el mundo estábamos esperando, o sea, que el, el pueblo franco como cristiano esperando que los indios ganaran, y lamentablemente perdimos, pero. Nosotros tenemos la esperanza de que mañana vamos a ganar. Pero el problema no fue ese. El problema pasó que se corrieron en las redes sociales videos donde Santi, personas fanáticos de los metros agredieron eh, un ve, ve, agregaron vehículos de los fanáticos de los indios. Ah, o sea, fueron, eh, lo agredieron de una forma, pelearon. Eh, y creo que esto no es la primera vez que se va, que se vive, perdón. Yo me acuerdo que cuando los indios ganaron en la capital la, el campeonato, la vez que pasó el problema, cuando ellos ganaron su primer campeonato, yo estuve ahí en, en, el, en la capital cuando pasó, y yo estaba allá en el mismo en el estadio y, me y en el pabellón, y me acuerdo como ahora, que la, ese, ese equipo de la capital nos no lanzaba botella a nosotros, ¿sabes? Botella de, de, de agua, botella de... ¿Sabes? A pesar que los indios que vian, se vean peligroso. Los indios habían ganado, no habían lanzado botellas. Yo creo, primero, que, con, que debemos condenar de manera eh, categórica eh, esos actos, porque esto es un deporte y esto es un deporte que nos une a los dominicanos. Eh, yo sé que el pueblo de Santiago no es así. ¿sabe? Esos son dos o tres sinvergüenza que hicieron eso, porque el pueblo de Santiago no es así. O sea, eso fue una intolerancia y más ellos que habían ganado allá. O sea, no le encuentro la lógica de, de por qué estos problemas se, se armaron. No se justifica de ninguna manera pero si hubiesen perdido unos medios, lo entiendo un poco. Pero, pero si no, no. Entonces, ¿cómo es posible que que personas que tal vez llevaron niños eh, que una guagua o sea personas que llevaron a su familia para ir a ver un partido eh, vean esta esta, esta imagen o sea y, y no, y, no de, y se vea esto mal al principio pasó me acuerdo con los reales había pasado un inconveniente pero ahora de nuevo está pasando esto o sea debe haber un las la autoridades tienen que poner ponerle cartas al asunto para que no vuelva a repetirse. Pues si quieres, la, el, el básquetbol en, en República Dominicana eh, ha vuelto de nuevo, o se ha vuelto su, su valor como, como antes lo tenía. Está retornando de una manera muy fuerte. Y es lamentable que, que personas que son personas o sea, aisladas, o sea, son personas que no son, no son la mayoría. Son personas eh, que son los que dañan este tipo de cosas. Y yo lamentablemente no lamento. Vi un video de un Franco Macorizano de aquí, eh, diciendo como que, con un machete, eh, sí. a, la, a la gente de Santiago. Primero, eh... Usted puede venir de Santiago para San Francisco y a usted no le va a pasar nada, a usted no le va a pasar nada, aquí no estamos para estar promoviendo eh, la, la violencia ni, ni nada de eso, nosotros no, no tenemos que ser lo mismo que ellos, sí. ellos van a venir para acá tranquilos. Queremos, queremos imitar ciertas cosas que pasan en otros países y esa es una de las primeras que tenemos que imitar. Porque, de hecho, yo estaba viendo el juego, el juego número 2 de la, de la Serie Mundial, aunque es béisbol, uh -huh. pero es un deporte. Y ahí mismo, en Houston, había un fanático de Washington disfrutando y ¿Sí? Houston algunos fanáticos disfrutaban en su momento. Y eso es, es, es, es bonito ver cuando esas personas se respetan. Mira, y eso que hay, que, hay que trabajarlo acá en el país. Eso se ve como se ve muy feo. En realidad, nuestros amigos y hermanos, tengo muchos amigos y familia en Santiago, no son así, por un grupito paga todo el mundo, porque eso, siempre eso es, eso es hay unos cacos calientes, como dicen popularmente, que son los que inician la cosa, ¿te entiendes? Había muchas guaguas, personas, niños, fueron también en los autobuses de aquí. ¿Qué pasa? Que hay un video de un conocido nuestro, ya ese ya disculpó, Qué bueno. eh, como con un colín, así como tú sí. dijiste, y no es bueno, no es bueno porque mm. nosotros somos gente buena. Y ellos van a venir aquí tranquilos. Y tranquila, tranquila, Pueden y venir, no hay ningún problema. Aquí va a haber seguridad, la Policía Nacional también, que me dicen los muchachos que andaban para allá del barrio, que la policía actuó de una manera, que controló excelente, todo. Excelente, excelente. Y pudieron, eh, aunque se, se dañó una guagua, pudieron retornar en paz y tranquilo con la guagua averiada uh -huh. y muchos cristales rotos. Le vale. pedimos a San Francisco de Macorís, y a esos muchachos que cogen eh, un brío, como dicen, que no se preocupen, que estén tranquilos, que solo vamos a jugar un juego y vamos a ganar y después a disfrutar. Porque de eso que se trata, de un juego, usted no puede poner la vida de nadie en peligro. No, y, y, y eso es lo que puede pensar... la, la Hay personas que van a pensar... Dios mío, pues yo no voy a llevar al hijo yo mío. Yo que quiero disfrutar de Sí, que yo que quiero hombre, llevar a mi, a mi hijo hasta para hija. Pues. Mira, es un público. Nuestro amigo Ramón, Tertulia. Ter, ter eh, y está niña, va. Vale, lleva ahí, niños. Y jovencita y yo, todo. Yo le exhorto, y este programa es nacional. Eh, con este programa se ve a nivel nacional. Y tenemos una gran fanaticada de La Vega y de Santiago. Eh, que nosotros... Usted puede venir de Santiago aquí sin problema, mañana, al partido de los indios. No va a pasar nada. El, yo sé que la, la gerencia de, de los indios tiene un buen control, muy buen control en ese, ese pabellón. No va en los, en los tiempos de antes que se llamaban lío. no. Usted puede venir sin ningún problema. Eh, esperemos que en Dios que todo salga nítido, que salga bien. Quien gane el mejor equipo, si nosotros ganamos, vamos a celebrar. Si perdimos, tranquilo también. O sea, no es para nosotros eh, armar un caos, porque somos personas civilizadas y San Francisco Macorís no se conoce por se conoce por muchísimas cosas hay personas que han querido entonces pero no la verdad la verdad es que Macorís no sabe que este es un pueblo tranquilo que aquí usted puede venir seguro sin inconveniente que mañana el partido se va a dar de manera tranquila vengan ¿no? con la tranquilidad así es bueno <música>